Hola amigos que hay este es el vídeo del lunes xd bueno amigos este vídeo está editado ayer comencemos Este es un top 5 de cómo se verían caricaturas en la vida real xd Número 5 Bob Esponja Aquí veremos a Bob Esponja en vida real si eres alguien sensible no veas este vídeo porque los personajes dan miedo Miren eso Número 4 Bob Miren a Goku prácticamente es como un 3D, da miedo un poco XD, aquí les va mi grito a saaaasdatzas, sa sa jfbb. Sa sa sa número 3 Calamardo. A ver marica marica a ver desde cuando yo te digo los números Jokuta. <muchas> Calamardo nariz de trompeta, hate y traseo así Número 2 Patricio. Parece un físico culturista este video es más corto que el polla digo ya mejor Número 1 Homero Pitufo Digo som. Parece un curar mal hecho X, X, X,